Dice que tampoco Esperanza no escucha nada. Es raro, ¿no? Yo te escucho a ti bien, Pedro. Sí, yo escucho bien y... y bien. Tanto el sonido como, el, como la imagen va, va bien. Sí, dice por ahí que... Vale, esa es la que tienen ella. Bueno, bienvenido al viernes 24 de abril de Yo sigo publicando. Veis que se van alargando los cursos, se va alargando el confinamiento. Y hoy tenemos de nuevo a, a, a mi compañero del de, de vicerrectorado, a Pedro Ángel Castillo Valdivieso, que nos va a continuar en la segunda sesión de, de, de Studio y, y bueno, Pedro, muchas gracias por, por estar de nuevo con, con nosotros, por seguir con, con tu curso de, de R. Y nada, te doy la palabra. ¿Vale? Y, ¿Vale? Y, y lo dicho, he pasado el formulario de, de firma, eh, entonces lo distribuyendo por el chat y, y ya está. Si tenéis algún problema, me no lo comentéis por Telegram. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Pedro. Vale, vale. Muy bien. Gracias, Dani. Pues ya está. Voy a compartir mi pantalla. vale Y, y así pues ya empezamos con la, con la presentación y os, y os cuento lo que lo que vamos, pretendo o me gustaría llevar a cabo hoy. ¿Vale? A ver, mostrar mi pantalla. Todo. Vale. Una cosilla más antes de antes de nada. Perdona un instante. Vale, perfecto. Listo. Vale, ¿podéis ver mi pantalla? ¿Veis mi.? ¿Ven mi pantalla, Dani? Sí se ve. Vale, vale, gracias. sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí Vale, vale, es que no. <risas> Al quitar la, la ventana y tal, entonces ya no, ya no veía. Vale, perfecto, ven. Una cosa para la, para la grabación, como estás compartiendo en pantalla, ponlo, como te he comentado otra vez, en foco, ¿vale? Eh, en las puntos, espérate, te lo voy a enseñar. Eh, en la parte inferior tienes tres puntitos. Le dan los tres puntos y aparece cambiar diseño. Uh -huh. Ahí, cambiar diseño. Sí. Y ahora ponlo en foco. Vale, perfecto. Así, ahí, mejor no mejor ahora, ¿verdad? Sí. Venga. Muy bien, muy gracias, Pedro. Eh, estupendo, ¿no? Gracias a ti. Venga, pues, perfecto, pues, entonces comenzamos. Eh, bien, el, la, hace 15 días empezamos el... El, el curso de introducción al, al uso de R y, y de R RStudio. Eh, y, y, bueno, en esta segunda sesión, pues, básicamente, eh, pues, me gustaría ver ejemplos un poquito más avanzados. En el, en el curso, en la primera sesión, ¿vale? Pues, lo que justificamos fue el uso de, de R eh, como lenguaje para hacer análisis de, de datos ¿vale? Eh, cargar grandes conjuntos de datos eh, y analizarlos de, de mil formas diferentes y luego, pues, para facilitarnos el trabajo, pues, utilizar la interfaz gráfica de, de RStudio. ¿vale? Vimos que había otras eh, opciones, por ejemplo, la de, la de Microsoft, la de Visual Studio. ¿vale? Pero bueno, eh, RStudio es software libre, es gratuito, eh, funciona en todos los sistemas operativos, con lo cual pues creo que es la la mejor opción. Como os comenté entonces, pues R y RStudio está siendo utilizado pues, por grandes compañías como The New York Times, Google, Facebook, ¿vale? o sea que tiene un soporte muy grande y, y, y el uso por este tipo de, de compañías pues nos da una idea de la potencia eh, que tiene el, el lenguaje junto con todas sus cientos de, de librerías y nos da una idea de, de la cantidad de cosas que podemos llegar a hacer. Entonces, en la primera sesión de, del curso, pues vimos las cosas más básicas. Cómo descargar e instalar el entorno, cómo aprender a trabajar lo más básico con, con RStudio, cómo hacer operaciones básicas con datos y estructuras de datos en el lenguaje R luego vimos cómo hacer operaciones estadísticas y por último, un poco rápidamente, vimos cómo representar gráficamente conjuntos de datos. ¿Vale? Pues operaciones más o menos básicas, utilizando conjuntos de datos pequeños, ¿vale? para que todo sea mucho más ágil y más rápido, pues vimos cómo, cómo representarlo. Entonces, eh, en esta segunda sesión me gustaría pues, recordar un poquito cómo hacer esa representación gráfica de datos rápidamente, sin, sin consumir demasiado tiempo de la, de la sesión, ¿vale? Porque gran parte de esa representación nos va a venir bien para eh, algunos de los puntos de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Y hoy me gustaría ver, por pues, ejemplo, ya un poco más avanzado. Eh, con la idea, ¿vale? los conocimientos que adquirimos en la primera sesión sobre el lenguaje, pues ya podemos estamos en condiciones de hacer análisis estadístico un poco más avanzado, por ejemplo ANOVA o Kruskal-Wallis, ¿vale? lo iremos detallando un poquito, eh, sin entrar en, en un detalle absoluto, ¿vale? principalmente porque no soy estadístico, entonces pues bueno pues yo sé, sé lo justo de este tipo de, de análisis estadístico, vale, pero, pero bueno eh, creo que presento eh, un ejemplo cómo puede aplicar y cómo sacar partido de, de R para analizar algún tipo de experimentos que tengamos por ahí, pues puede venir muy bien. Luego, otro eh, eh, ejemplo más o menos complejo, ¿vale? Que también me gustaría explicar y, y llevar a cabo, sería la predicción de series temporales. Entonces, pues, coger una serie de datos que, que han sido obtenidos a lo largo del tiempo, en este caso, pues, número de publicaciones a lo largo de, de muchos años, ¿vale? y utilizar algún tipo de, de modelo de predicción sencillo, ¿vale? en este caso, eh, para hacer eh, la predicción de los siguientes años de esa serie temporal. Y luego, el ejemplo más completo y más complejo que, que os, os traigo hoy, ¿vale? que vamos a ver en detalle y que ya os he dejado en, en esos ejemplos para la sesión 2, es eh, el análisis de datos sacados de Twitter. Entonces, básicamente en este ejemplo, como veremos dentro de un rato, pues cómo crearnos un programita en R que se identifica en la, en la interfaz eh, de programación de aplicaciones de, de Twitter, ¿vale? En la API de, de Twitter, para descargar datos de diferente tipo y luego con esos datos guardados ya en nuestra máquina, en un archivo CSV, ¿vale? ¿Vale? Compatible con Excel y demás, pues analizarlos de diferentes formas para, bueno, pues representar diferentes eh, cuestiones eh, de, sacando partido de la información que, que se publica en todos esos tweets. ¿vale? Por último, si nos da tiempo, pues veremos cómo programar en R Al fin y al cabo ya os dije que R es un lenguaje de programación Entonces como lenguaje de programación completo Pues nos permite hacer programas de absolutamente todo tipo ¿vale? No solamente este tipo de análisis que un poco es en lo que solemos enfocarlo pero nos permite programar absolutamente todo con sus bucles, sus condicionales, sus funciones, absolutamente todo, ¿vale? Entonces, como ya sabéis, ¿vale? os lo comentaba hace un momento, eh, todos los materiales del, del curso están en esta, en esta página, ¿vale? en ese enlace que nos lleva a esta página de Mercurio, ¿vale? De, de mi servidor en el, en el despacho. Tenéis a la derecha... La, la presentación de la sesión 1 junto con los ejemplos que vimos en la primera sesión. Y luego esta mañana ya he subido la presentación de esta segunda sesión y los ejemplos ¿vale? en un zip, los ejemplos de esta segunda sesión. con lo cual pues podéis eh, descargarlo, lo descomprimir y lo tenéis todo preparado para eh, directamente modificar y trabajar con vuestros con vuestro datos si queréis hacer algún tipo de análisis parecido a lo que eh, vamos a mostrar en, en esta en esta sesión. ¿vale? Entonces, sin, sin más, vamos a empezar ¿vale? eh, con la con los ejemplos de representación gráfica de datos con R. Entonces, vamos a ir un poquito rápido porque esto va a ser simplemente resumir y recordar eh, cómo eh, podíamos hacer la representación gráfica de, lo, de los datos. ¿vale? No, no se trata de otra... Entonces esto lo vamos a ver más o menos rápido, Damos, ¿vale? recordamos una serie de nociones y ya pasamos a, a hacer el, el primer ejemplo nuevo ¿vale? de los test estadísticos avanzados. Entonces, aunque todo está en esta presentación, vale, todos los ejemplos y todos los resultados que se supone que nos van a salir yo me voy a pasar a la, a la ventana de RStudio para ir viéndolo directamente en ejecución sobre la ventana de RStudio, ¿vale? el, el otro día vimos que tenía que poner esto un poquito más grande, si no recuerdo mal. ¿Así se ve bien de, de grande la, el, la letra? Sí. sí. Vale, gracias. Perfecto. Pues entonces vamos, vamos a comenzar. Recordéis que el otro día eh, tomamos eh, un par de, o sea, como, como ejemplo, eh, tomamos una serie de, de, de valores relativos, por ejemplo, a compras y a ventas. ¿vale? Entonces, lo que hacíamos era pues, un vector de valores de, de las compras semanales y un vector de otro vector de valores diferente con las ventas eh, semanales. Entonces, nosotros podíamos coger y utilizando el comando plot, ¿vale? recordad que el comando plot es para dibujar, ¿vale? representar una serie de valores, pues podríamos pasarle el vector de, de valores numéricos de las compras ¿vale? y representarlo. Fijaos que, bueno, pues simplemente nos pinta los puntos en, sin más. ¿Qué pasa? Bueno, pues eso no es demasiado bonito. Si le pedimos que nos que no haga una representación eh, con, con línea y ya con colores, ¿vale?, pues podemos obtener este tipo de, de representación un poquito más, más bonita ¿vale? y más, más fácil de, de entender. Entonces, plot, el, eh, la función plot recibe no solamente el conjunto de datos que queremos representar, sino que recibe un montón de modificadores que nos permiten pues, configurar la, eh, la visualización de, la, de las gráficas que queremos hacer entonces una representación un poquito más completa pues podría ser representar las compras en color verde ¿vale? poniéndole un título a nuestro gráfico entonces marcamos y ejecutamos ¿vale? para pintar esa línea relativa a las compras en color verde y luego si queremos añadir a nuestro mismo gráfico otra línea de datos, ¿Vale? utilizando otro conjunto de datos diferente, en este caso las ventas, en lugar de, de utilizar la función plot, ¿vale? que nos borraría el gráfico y nos crearía uno nuevo, pues vamos a utilizar la función lines. ¿vale? Lines coge el gráfico actual, tal como esté, y le añade una nueva línea, en este caso de las ventas. Y lo vamos a pintar en un color rojo. Y aquí lo tenemos. No se elimina el gráfico, sino que se superpone, ¿vale? Se inserta una nueva eh, línea con, eh, con, lo, con los nuevos valores, en este caso, relativo al conjunto de datos de, de ventas. ¿vale? Eh, también vimos cómo hacer gráficos de eh, barras. ¿vale? Para eso tenemos la función bar plot, bar plot se parece mucho a a la función de pintar histogramas, ¿vale? que después, después veremos. Entonces, si queremos pintar, eh, perdonad por los acentos, pero el otro día actualicé el sistema operativo de la máquina y se me ha puesto en un lenguaje un poco raro, ¿vale? y no me salen bien los lo acentos. Así es que, bueno, pues iré corrigiendo algunos detallillos. ¿vale? sobre la marcha y, y para que no salgan las interrogaciones esas feas cuando hay un carácter eh, raro, ¿vale? que, no, que no entiende. Bueno, como decía, si queremos pintar nuestros datos utilizando gráficos de, de barra, pues eh, no tenemos más que utilizar el bar, bar plot, ¿vale? le pasamos el conjunto de datos que queremos pintar y luego ya, por supuesto, igual que antes, pues admite una serie de modificadores para ponerle ¿vale? con main el título del, del gráfico global, ¿vale? con xlab el título al eje X y con ylab el, eh, el título al, al eje Y. ¿vale? Eh, si queréis podemos pintar el gráfico de barra en horizontal. A mí no me gusta mucho cómo queda, ¿vale? Pero bueno. Mmm nos permite, el lenguaje nos permite hacerlo ¿de luego por supuesto <coughs> bueno, en un análisis de verdad pues meter aquí directamente los conjuntos de datos como un vector pues no suele ser eh, adecuado ¿de acuerdo? entonces lo suyo es cargar algún tipo de fichero por ejemplo un fichero CSV CSV al fin y al cabo lo comentaba el otro día no es más que un fichero Excel ¿de acuerdo? simplificado donde no haya ni programación, ni gráficos, ni nada, pero al fin y al cabo CSV y Excel son casi, casi lo mismo. Entonces, podemos coger un fichero eh, CSV, podemos inspeccionarlo. Eh, un momentito, a ver qué ha pasado aquí. Vale. Un momentito. Perdona, le cambié la, el nombre de la carpeta ¿Vale? y al llegar aquí me he encontrado, pues, que ahora no, no encuentra los, los datos. ¿Vale? Ya está, sin problema. Entonces, podemos cargar datos que estén en un fichero CSV, ¿vale? extraído directamente de, de un Excel, y podemos pintarlo. Y de la misma forma, ¿vale? vimos un ejemplo. ¿Vale? Y con esto ya casi terminamos lo, el, este recordatorio sobre eh, cómo dibujar datos, ¿vale? la función plotting principalmente, y nos pasamos ya a lo, a lo siguiente. Entonces, eh, teníamos un, un conjunto de datos ¿vale? que eh, tenía que ver ¿vale? eh, con datos de edad, peso y altura de personas. Tanto de hombres como de mujeres. Entonces, este conjunto de datos, una vez cargado, ¿vale? si lo inspeccionamos con la función view, pues nos lo carga aquí, ¿vale? arriba a la izquierda de nuestra ventana de RStudio y podemos inspeccionar cada una de las filas y cada una de las columnas de todo el conjunto de datos. ¿vale? Una vez que inspeccionamos, que vemos y tal, vemos cómo se llaman las diferentes... Eh, columnas ¿vale? pues podemos pasar a hacer algún tipo de análisis, por ejemplo si queremos pintar la columna de datos de edad ¿vale? pues tenemos que acceder ¿vale? de esta forma, fijaos que si accedemos a datos eso edad, dólar edad, lo que estamos es seleccionando la columna edad dentro de todo el conjunto de datos pues si cogemos esa columna ¿Vale? Si seleccionamos esa columna y se la pasamos a la función plot, pues fijaos que nos dibuja una gráfica de, eh, de líneas, ¿vale? El type L pues nos dibuja una gráfica de líneas. Ahora, si queremos hacer un histograma, por ejemplo, del peso, pues seleccionamos la columna peso del conjunto de datos completo, ¿vale? Y con la función hist ¿vale? De histograma pues podemos representarlo. Fijaos que aquí no le hemos puesto modificadores para configurar eh, ni el título del gráfico, ni el, ni el nombre de, de la columna Y, ni la etiqueta de la columna X. vale Podríamos hacerlo. Lo mismo, el histograma para la columna de datos de la edad, vale pues nos sale este, esta otra, este otro histograma. ¿vale? Podemos pedir... El sumario de todo el conjunto de datos, ¿vale? Y ese sumario nos da las estadísticas básicas relativas a cada una de las columnas. Entonces nos dice cuántas eh, filas, ¿vale? cuántos datos relativos a hombres hay, cuántos datos relativos a mujeres y en, en cuanto a la, a la columna de edad, pues nos dice cuál es el mínimo, el máximo... El primer cuartil, el tercer cuartil, la mediana y la media. ¿vale? Lo mismo para el peso y lo mismo para la altura. Fijaos que simplemente llamando a Summary nos da todas las estadísticas básicas de, eh, de todas las columnas que tenemos en nuestro conjunto de datos. ¿vale? Bien. Y luego, eh, ya por último vimos que también podíamos hacer representaciones de la edad frente al peso. ¿vale? Simplemente a pues, plot le pasamos dos conjuntos de datos, dos columnas de datos de nuestro dataset ¿vale? y nos hace la representación. Esto está muy bien, lo que pasa es que quedaba mejor si podíamos dibujar ¿vale? los datos de hombres y de mujeres en diferentes colores, ¿vale? Unos frente a otros. ¿De acuerdo? Entonces, ya para eso, pues ya teníamos esto que tenéis marcado en, en azul. ¿vale? Ya es una, una construcción del lenguaje un poquito más compleja. ¿De acuerdo? Lo que le estamos diciendo es que coja del dataset que coja todas aquellas filas cuyo sexo sea h, ¿vale? Toda aquellas fila cuyo sexo sea h, ¿vale? Tanto en edad y en peso, ¿de acuerdo? Eh, el, lo vamos a pintar poniendo eh, el título en el eje x y en el eje y, ¿de acuerdo? Para el sexo igual a h lo vamos a pintar con color azul, ¿vale? Y con el tipo de punto... Número 8, ¿vale? Que es el asterisco. Y luego, ¿vale? Al mismo tiempo, ¿vale? Vamos a pintar los datos, ¿vale? Las filas de datos cuyo sexo sea M, ¿vale? Pues vamos a coger la edad y el peso. Igualmente, pues vamos a utilizar la misma etiquetas para, para los ejes, en este caso para el sexo M vamos a, a utilizar el color red y el tipo de punto vamos a coger el 16 que son los puntitos, los círculos rojos, ¿vale? Entonces, estos dos plots se van a mostrar al mismo tiempo dentro de la misma gráfica y podemos ver los mismos datos que veíamos antes todos en negro y sin distinguir entre hombres y mujeres, ¿vale? De esta manera distinguido entre hombres y, y mujeres. Si ya queremos completar nuestra, nuestra gráfica, ¿vale? le podemos poner una leyenda, ¿vale? Le decimos que queremos una leyenda que lo ponga en la coordenada 10, 90 del gráfico, ¿vale? Pues la coordenada 10 es. En X igual a 10, pues empieza aquí. Y en Y igual a 90, pues empieza aquí. O sea, empieza en esta esquinita a dibujar la leyenda para nuestro gráfico. Eh, vamos a ponerle dos eh, entradas, ¿vale? hombre y mujer. El primero asociado a azul, el segundo asociado a rojo. Y los puntitos asociados al primero y al segundo, pues que sean el 8 y el 16. O sea, el asterisco y el circulito. ¿Vale? Todos estos valores, ¿vale? visto así, el 8 al 16, pues claro, ahora mismo pues no, no podemos saber cuáles son. Simplemente si le pedimos, ¿vale? recordad que siempre podéis pedir la ayuda a, a RStudio ¿vale? y ¿vale? con GEL plot pues nos dará toda la ayuda sobre el comando plot. Entonces, en toda la ayuda que nos ofrece, podemos eh, obtener detalles sobre cuáles son todos los valores, modificadores y parámetros que recibe el comando plot. Y de esa manera, eh, a ver qué, ahora, eh, pues bueno, pues, aprender y, y utilizar nuevos tipos de, de representación. ¿vale? Bueno, entonces, si os parece. Dejamos aquí ya la parte, ¿vale? el recordatorio sobre representación gráfica. No hemos dejado los diagramas de tarta, pero bueno, a mí personalmente no me, no me gustan mucho. Y bueno, eh, y también los, los box plot, que también los vimos el, el otro día, pero creo que merece la pena ya que entremos directamente a los, a los nuevos ejemplos. <coughs> que traíamos eh, para, para esta sesión. Entonces, como decía, vamos a empezar con los test estadísticos avanzados. Eh, básicamente, estos test estadísticos avanzados nos van a servir, o sea, ANOVA y Cruz wallis nos van a servir para comparar varios grupos de datos y, y comprobar si son independientes entre sí. Como sabéis, ¿vale? hago un inciso, como sabéis, a las 12 empieza el curso que Queda Cristian sobre ANOVA. Entonces, yo no voy a profundizar demasiado, eh, os voy a enseñar a hacer, ¿vale? aplicar ANOVA y comprobar esa independencia entre series de datos y tal eh, con R, pero no nos vamos a profundizar mucho ni en la teoría, ni, <coughs> ni en la comprobación de, de las condiciones, etcétera, etcétera. ¿vale? Lo vamos a hacer en plan práctico. Directamente y, y nada más. Ya a las 12, ya con, con el curso dedicado en exclusiva a ANOVA, pues aprenderemos y se nos aclararán muchas de las cosas que yo voy a dejar en el, en el aire. Entonces, la idea de estos test estadísticos avanzados, tanto NOVA como Cruz wallis pues ver si eh, diferentes niveles de, de cierta variable afectan significativamente, o sea, de, estadísticamente, ¿vale? Afectan significativamente a la, a la medida del resultado, ¿vale? de, de cierto experimento que estamos haciendo. Entonces, eh, por un lado tenemos los test paramétricos, que es ANOVA, y por otro lado tenemos los test no paramétricos, que es cruz wallis ¿vale? Eh, en, este, en este ejemplo que vamos a ver a, a continuación, bueno, pues vamos a ver el, el ANOVA de un factor ¿vale? que se suele utilizar cuando hay una variable nominal y una medida, ¿vale? la respuesta que se, suele utilizar, que se, que se está recibiendo en, en la ejecución de cierto experimento. ¿vale? ANOVA se suele utilizar cuando eh, se sigue una distribución normal. ¿vale? Y por esto por esto he puesto aquí este warning, ¿de acuerdo? Es importante porque eh, según sea el experimento, eh, las medidas de la, de la respuesta, eh, podremos utilizar ANOVA o no podremos utilizar ANOVA y tendremos que decidirnos por utilizar otro, otro método estadístico, ¿vale? En este caso, pues, podemos utilizar Cruz wallis -E. Fijaos, eh, para aplicar ANOVA, lo, lo vais a estudiar después en el, en el siguiente curso, eh, se deben cumplir los siguientes requisitos. ¿vale? El primero es que las poblaciones, o sea, las distribuciones de probabilidad de la variable dependiente ¿vale? son normales. Las poblaciones deben ser normales y es algo que tenemos que comprobar antes de pasar a aplicar ANOVA, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos nuestros conjuntos de datos y nos metemos a utilizar ANOVA sin comprobar estos tres requisitos, puede que estemos obteniendo un resultado ¿vale? eh, falso, equivocado. ¿de acuerdo? Entonces, primero es comprobar que las probaciones sean normales. Después, comprobar que la n muestras eh, sean independientes entre sí. Y por último, que las poblaciones que queremos comparar tengan toda igual varianza, ¿vale? lo que se llama homocedasticidad. Bueno, eh, ¿cuándo se suele utilizar? ¿vale? Suponiendo, vamos a suponer que, que nuestros datos... Eh, cumplen la, las tres condiciones, ¿vale? Luego, luego entraremos en, en detalle un poquito más en, en eso. ¿vale? Vamos a suponer que, que hemos ejecutado un experimento. Por ejemplo, yo en mi, en mi caso, en informática, pues bueno, vamos a suponer que tenemos eh, cuatro programas diferentes que se ejecutan con configuraciones diferentes que, o, o que utilizan algoritmos eh, diferentes de resolución. ¿De acuerdo? Y hemos ejecutado 30 ¿vale? ejecuciones con cada uno de los cuatro programas. De esta forma hemos obtenido 30 resultados, 30 observaciones con cada uno de los cuatro programas. Entonces vamos a suponer, ¿vale? veis aquí en esta captura de pantalla abajo a la, de, a la derecha, ¿vale? pues que tenemos para el programa que se llama 1, pues hemos recogido una serie de... Eh, observaciones, ¿vale? Una serie de resultados, que en este caso es un número entero, ¿vale? Para el programa número 2 hemos recogido otra serie de resultados, para el número 3 hemos recogido otra serie de resultados y más abajo, en el fichero, pues por supuesto, pues tendríamos muchos más resultados recogidos, ¿vale? Para el 4 y, bueno, pues hemos dicho 30 resultados por programa, pues tendríamos muchos más para el 1, 2, 3 y 4, ¿vale? La idea es que veáis cómo estamos configurando un archivo, en este caso es un archivo de texto, donde tenemos dos columnas. En la primera vamos poniendo el nombre de nuestro programa ¿vale? y en la segunda vamos poniendo el, la respuesta o, el, o la observación o el resultado que hemos obtenido con cada uno de ellos. ¿vale? Así las 30 observaciones con cada uno de los cuatro programas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que queremos saber, nosotros podemos sacar la media y la desviación estándar eh, de las 30 observaciones para cada uno de los programas y hacernos una idea de cuál de ellos parece que es mejor. Pero desde el punto de vista estadístico y para asegurarnos de que realmente haya eh, diferencia estadística entre utilizar un tipo de programa o utilizar otro, eh, ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues Para ver si realmente hay diferencias estadísticas eh, entre los diferentes programas, pues podemos utilizar un, un test eh, estadístico paramétrico. En este caso, ANOVA. ¿vale? En R, utilizar ANOVA, una vez que tenemos la tabla de datos de esta manera, como habéis visto aquí, es súper fácil, fijaos, es simplemente estas tres líneas que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Vamos a ejecutarlo directamente, en lugar de verlo aquí sobre la presentación, vamos a ejecutarlo y vamos a, vamos a comentarlo. Entonces, vamos a cerrar esto. Eh, aquí, Anova. Como siempre, bueno, pues vamos a leer nuestro conjunto de, nuestro conjunto de datos. Eh, vamos a, a, a, a inspeccionar el conjunto de datos que acabamos de cargar. ¿vale? Fijaos que tenemos eh, 30 observaciones ¿vale? para el primer conjunto de, de datos, otras 30 observaciones aproximadamente para el segundo eh, conjunto de datos para el segundo programa, ¿vale? Obtenidas con el segundo programa. Otras 30 aproximadamente obtenidas con el tercer programa y otras 30 obtenidas con el cuarto programa, ¿vale? Aproximadamente. Parece que, vamos, salen 112 con lo cual hay 28 aproximadamente con cada programa. Y en cualquier caso, para cada observación para cada ejecución pues tenemos la respuesta, la observación ¿vale? que hemos obtenido con ese programa concreto. Bien, entonces ya tenemos nuestro conjunto de datos, tras ejecutar todo nuestro, <coughs> nuestro eh, experimentos con los cuatro programas vamos a ejecutar ANOVA, que en este caso no es más que pedir ¿vale? que se ejecute la función ANOVA pidiéndole. Que tenga en cuenta las dos columnas, ¿vale? Tanto de los diferentes métodos utilizados, los diferentes programas, ¿vale? Los cuatro programas utilizados, ¿vale? Frente a la respuesta obtenida, ¿vale? Y que los datos a, a, a inspeccionar, ¿vale? A, a analizar están en el, en el, conjunto, en el dataset llamado data.txt, ¿vale? Ejecutamos e inmediatamente... ANOVA nos muestra el análisis, ¿vale? La tabla de análisis de la varianza. Aquí lo tenéis, ¿vale? eh, Ahora no vamos a entrar en más detalle. Luego en el siguiente curso ya se explicarán más en detalle eh, lo de los grados de, de libertad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los, los residuos y tal... En este momento, lo único que nos interesa, ¿vale? O lo que a mí me interesa, es el, el valor que nos aparece, ¿vale? Asociado en este punto, ¿de acuerdo? Entonces, si sale un valor menor que 0,05, significa que entre... Todas esas observaciones que hemos eh, recogido de la ejecución de nuestros experimentos con los cuatro programas, hay diferencias significativas. Entonces, entre los cuatro programas existen diferencias significativas. Sin embargo, esta tabla de análisis de la varianza no nos va a decir mucho más. ¿De acuerdo? No es poco, no es poca información. Pero no es suficiente. Entonces, para ver, ¿vale? para hacer una comparación 2 a 2 y que nos diga exactamente entre qué dos programas existen diferencias significativas, tenemos el test de, de Tuki. ¿vale? Se llama Tuki Honest eh, Significative Difference, si no recuerdo mal. vale. Pues luego, lo, luego lo veremos. Eh, lo ejecutamos y este test nos va ¿vale? a hacer las múltiples comparaciones. Y nos va a mostrar una serie de, eh, de, de valores de, de, de P, ¿vale? En aquellos casos donde el valor de P sea menor que 0,05, ¿vale? habrá diferencia significativa entre esos dos grupos de datos. Entonces, entre el programa 2 y el 4 hay diferencias significativas, entre el 3 y el 4 la hay, entre el 1 y el 4 no hay diferencia significativa, fijaos que el valor de P es mayor que 0,05. Con lo cual, aquí no hay diferencias significativas y sí lo hay entre el 3 y el 2, el 1 y el 2, y también entre el 1 y el 3. ¿De acuerdo? Entonces, con ANOVA obtenemos si hay o no hay diferencias significativas y con TUKI vemos, ¿vale? Inspeccionamos la comparación 2 a 2, ¿vale? Hace las comparaciones múltiples y nos indica expresamente entre cuáles si sí hay esas diferencias. ¿vale? Aquí en la presentación, además del código, os dejo directamente el, el análisis para que, para que se entienda eh, mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ya estáis viendo, primero hacemos el ANOVA y después el tukey para ver entre cuáles están la, las diferencias. Aquí tenéis una captura de pantalla. De, de, de la ejecución, lo mismo que hemos hecho ahora mismo en, en directo y como siempre, pues siempre podéis pedirle, ¿vale? Si hay algún tipo de, de duda o queréis aprender un poquito más o, o algo no queda claro del todo en la ejecución de Anova o de Tuki, pues siempre podéis pedirle la ayuda al sistema, ¿vale? Y abajo a la derecha en la pestaña de, de ayuda vaya a tener la ayuda detallada con ejemplos, Completo y demás de, de cómo utilizar la, la función. Bueno, eh, ¿qué pasa? Pues que habréis visto que yo os he presentado un conjunto de, de datos, ¿vale? Y me he lanzado a lo loco a utilizar ANOVA sin comprobar si eran datos normales, si seguían la misma varianza. No he comprobado las tres, eh, los tres requisitos, ¿verdad? Bien, debería haberlo hecho. Y si me hubiese salido, ¿vale? si al comprobar los tres requisitos, alguno de ellos no se hubiera cumplido en ese conjunto de datos, pues no podríamos utilizar ANOVA. Entonces, en ese caso, tendríamos que utilizar un test no paramétrico. ¿vale? Si no podemos utilizar el test paramétrico, pues bueno, pues directamente utilizamos el test no paramétrico. Por ejemplo, el de Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis es muy parecido a ANOVA, ¿vale? Pero sin necesidad de que los datos sigan una, una normal. Y en este caso, bueno, pues el resultado, lo vamos a ver ahora justo a continuación, vamos a hacer un una análisis utilizando Kruskal-Wallis, la idea es la misma. Si ejecutamos Kruskal-Wallis y el p-value es mayor que 0,05, pues significa que no hay diferencia significativa entre los niveles de la variable nominal. Y si el p-value es menor que 0,05, pues sí hay diferencias significativas. ¿vale? Entonces, si os parece, eh, vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a coger el mismo conjunto de datos, ¿vale? Vamos... ¿Vale? El mismo conjunto de datos que, que se refiere a lo mismo de antes. Coger eh, las 28 o 30 ejecuciones de nuestros experimentos con cuatro programas diferentes, con cuatro algoritmos diferentes y comprobar eh, si hay diferencias significativas, en este caso utilizando un test no paramétrico. Una vez más, pues, bueno, nos vamos a ir a la ventana de, de RStudio. ¿Vale? Eh, configuramos el experimento y tenemos lo, lo mismo, ¿vale? Eh, cargamos nuestros datos, vamos a inspeccionar nuestro, nuestro conjunto de datos, ¿vale? En este caso, pues tenemos un programa que se llama mismo tamaño y otro programa que se llama diferente tamaño. ¿Vale? Y otro programa, un tercer programa, que se llama eh, tamaño adaptativo. O sea, tres eh, programas diferentes ¿vale? que cuando se ejecutan pues, nos ofrecen un resultado ¿vale? con el cual montamos nuestro conjunto de datos. Este conjunto de datos que estáis viendo ahora mismo, mismo tamaño, eh, diferente tamaño y tamaño adaptativo, corresponde a unos experimentos ¿vale? de unos algoritmos evolutivos que hicimos hace algunos, algunos años, ¿vale? Y, y bueno, pues a la hora de comparar cuál de esos algoritmos, de estos tres algoritmos, era mejor para resolver cierto problema, pues necesitábamos comprobar si había diferentes, diferencias significativas entre ellos tres, ¿vale? Y para eso, pues utilizamos, en este caso, Cruzcal Wallis. Entonces, eh, para... Ejecutar el test no paramétrico de Kruskal Wallis pues, es tan fácil, ¿vale? parecido al de ANOVA, ¿vale? tan fácil como llamar a la función Kruskal.test, ¿vale? pasándole la columna de eh, variable independiente ¿vale? y, la, y la respuesta, ¿vale? indicándole que los datos, ¿vale? el conjunto de datos, ¿vale? Con las dos columnas, pues, lo tenemos en, en datos, ¿vale? Y ya podemos ejecutar esto. ¿vale? Esa ejecución nos eh, realiza el análisis y nos muestra ¿vale? una salida parecida a esto que estáis viendo aquí abajo, ¿vale? Entonces, nos dice que el resultado de ejecutar el Cruz wallis ¿vale?, Teniendo en cuenta las columnas método y respuesta, ¿vale? Es un p-value, ¿de acuerdo? Una vez más no me voy a meter, ¿vale? No voy a entrar en los grados de, eh, de libertad y, y demás, ¿vale? Nos da un p-value de eh, 0,0029. Es menor que 0,05. ¿De acuerdo? Y habíamos dicho por aquí que, a ver, eh, aquí, ¿vale? Habíamos dicho que si el p-value era menor que 0,05, sí hay sin diferencias significativas. Bueno, pues vamos bien. O sea, hemos encontrado un p-value menor que 0,05. O sea, que entre nuestros algoritmos, entre nuestros programas, sí hay diferencias significativas. Pero una vez más, todavía no sabemos... Cuáles realmente son diferentes. Entonces, para eso necesitamos utilizar la función Kruskal-Mc, ¿de acuerdo? Pasándole pues, las columnas de método eh, y de, y de respuestas o a los programas o algoritmos y las respuestas obtenidas. ¿sí? Y de forma parecida a lo que hacía el, el Tuki HSD, ¿vale? Cuando utilizamos el ANOVA de. Anteriormente, pues nos muestra una comparación múltiple. Y entonces nos dice que entre el algoritmo que se llama diferente tamaño y el algoritmo que se llama mismo tamaño sí hay diferencias significativas. ¿vale? Pero entre el algoritmo diferente tamaño y tamaño adaptativo, o mismo tamaño y tamaño adaptativo, no hay. Diferencias ¿vale? estadísticamente significativas. ¿vale? Entonces, eh, ya veis, sin entrar en, en detalle ¿vale? sobre la eh, teoría estadística que hay eh, dentro de, de estos de esto métodos de, de análisis, ¿vale? eh, con estos dos ejemplos, pues vemos eh, cómo podemos analizar fácilmente teniendo nuestros conjuntos de datos en un fichero CSV, en un fichero de texto, ¿vale? En dos columnas así fácilmente, y eso lo podéis hacer directamente desde, desde un conjunto de datos que tengáis en, en cualquier Excel, ¿de acuerdo? Eh, pues podéis ejecutar un método, un método paramétrico o no paramétrico para buscar el p-value, ¿de acuerdo? que os indique si hay o no hay diferencias significativas en esos, eh, en esos experimentos. Y una vez que tengáis eso, pues hacer una comparación múltiple, ¿de acuerdo? <coughs> que os indique dónde están las diferencias, ¿vale? Entre qué eh, eh, valores de, de, la, de la variable... <coughs> están los, eh, las diferencias significativas, ¿vale? Entonces, aquí, aquí tenéis una captura de pantalla de justo lo que acabamos de hacer en, en directo, ¿de acuerdo? Y en la ayuda de RStudio, pues, tenemos mostrado la función cruzcal.test, ¿vale? En la cual, como siempre os digo, pues, tenemos toda la ayuda que necesitemos e incluso diferentes ejemplos que podéis cargar y probar directamente pues para aprender, comprobar, ¿vale? O probar cosas, eh, cosas nuevas. <ríe> vale. Eh, bueno, como decía, ¿vale? Y aquí ya aquí no nos vamos a meter, esto me lo voy a saltar rápidamente porque esto lo vaya a ver luego eh, a las 12, ¿de acuerdo? Entonces, sí os lo dejo aquí. Si necesitáis hacer en R el test de normalidad, pues tenéis el test que se llama de Shapiro, ¿vale? Al que le podéis pasar eh, nuestro dataset, ¿vale? El dataset que utilizábamos antes con, con Anova, ¿de acuerdo? Y, y Shapiro nos va a decir si esos datos siguen una normal o no lo siguen. Entonces, si cuando utilizamos Shapiro nos da un p-value ¿vale? menor que 0,05... Pues sabremos que la variable sigue una distribución normal, ¿vale? Y si nos da un valor mayor que 0,05, pues... <coughs> a ver... Eh, perdón, si, si es menor que 0,05, ¿vale? No podemos estar seguros de que sigue la normal. Y si es mayor que 0,05, sí podemos asumir que sigue una normal, ¿vale? Perdona, que es que me había... Me había equivocado ahí. Vale. Eh, si queremos comprobar, ¿vale? Si dos distribuciones siguen la misma eh, distribución, pues, para eso tenemos el test de kolmogorov smirnov ¿vale? Eh, una vez más, pues, le pasamos, fijaos, las dos distribuciones que queremos utilizar o las dos columnas de datos que queremos utilizar que es lo que estamos haciendo justo en este ejemplo que tengo ahora mismo resaltado. ¿vale? Y de la misma forma, pues el P-value menor que 0,05 nos dirá que son diferentes poblaciones. Y el P-value mayor que 0.05 nos dirá que son de la misma población. ¿vale? Eh, y bueno, pues por supuesto también pues, podemos comprobar eh, una sola distribución, ¿vale? Un conjunto de datos. Con, con la normal utilizando colmóvora de Mirno. Pero bueno, como os decía, no me voy a meter ya en más eh, cuestiones estadísticas porque lo vais a ver mucho más en detalle luego a, la, a las 12. Y, y merece la pena, bueno, pues que pasemos a, a ver los dos ejemplos, ¿vale? Que nos quedan, uno de predicción de series temporales y el otro de análisis de datos de Twitter, ¿vale? Entonces... Eh, eh, en R es sumamente fácil eh, coger un conjunto de datos eh, obtenido a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y hacer un análisis de lo que se llama análisis de series temporales para eh, obtener, o para hacer, por ejemplo, predicción de nuevos valores ¿vale? de, de, de esa serie. Por ejemplo, aquí tenemos datos de publicaciones ¿vale? en revistas en la UGR desde el 1982 hasta el 2014. Ahora este, Esta captura de pantalla de, del conjunto de datos que tenéis aquí a la, a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que tenemos dos columnas, una columna que es la fecha y otra columna que es el número de, de publicaciones. Fijaos que en la primera columna de fecha, pues, simplemente el año. Y la segunda columna es el número de publicaciones correspondiente a ese año. ¿vale? Una por fila. Esto sería, pues, bueno, podéis imaginarlo directamente sacado de, de, de un Excel con, con esas dos columnas. ¿vale? Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis de series temporales y predecir, ¿vale? obtener una estimación de cuáles van a ser los siguientes años, ¿vale? ¿Cómo van a ir los siguientes años en cuanto al número de publicaciones? Pues podemos utilizar, vamos a ir quitando cosas de aquí, ¿vale? Podemos utilizar la librería Forecast, ¿vale? De predicción, cargar nuestro, eh, nuestros datos, ¿vale? Vamos a inspeccionar nuestro conjunto de datos, ¿vale? View, mmm, conjunto de datos, X, que es como he llamado a la variable que tiene el conjunto de datos. Y fijaos, bueno, dos columnas, columna de fecha, columna de número de publicaciones, hasta el 2014. Vale, perfecto. Pues, entonces, tenemos la función TS que nos va a construir una serie temporal, ¿vale? Time Series, vale, eh, utilizando la columna del número de publicaciones vale, y diciéndole que empiece en el año 1982. Por supuesto, también podemos coger y crear la, la serie temporal eh, utilizando tanto la columna del número de publicaciones y luego la columna de la, de la fecha. ¿vale? Pero bueno, esto ya va casi en el gusto de, del programador. Entonces, ejecutando esta línea, creamos la serie temporal, ¿de acuerdo? Podemos inspeccionar la serie temporal recién creada y fijaos que el, la estructura de datos interna que utiliza R ¿vale? para representar esa serie temporal, ¿vale? fijaos que x.ts, o sea, la serie temporal a partir del conjunto de datos x, pues es un objeto ¿vale? Dentro de la memoria de, de RStudio es un objeto de tipo serie temporal que empieza en el 1982, que termina en el 2014, que tiene una frecuencia de un año y son todos estos datos de aquí. ¿vale? Bueno, pues teniendo este objeto, ¿vale? con esta estructura de serie temporal, pues podemos eh, hacer estimaciones, podemos utilizar un modelo exponencial, el ¿vale? ETS, ¿vale? Exponential Model, para ajustar esa serie temporal y una vez que tenemos eh, la, la serie temporal ajustada en este objeto fit, ¿vale? el objeto fit, pues fijaos que es un objeto interno, ¿vale? del tipo eh, modelo exponencial, ¿de acuerdo? con una serie de, de parámetros y demás a la hora de, eh, de crearse y de, y de entrenarse con, eso, eh, con esos valores de la, de la serie temporal, ¿vale? Desde el 82 al 2014. Y la gracia que tiene el asunto es que podemos utilizar la función Forecast utilizando el modelo recién ajustado a la serie temporal y pedirle una serie de años. ¿Vale? En este caso, pues vamos a pedirle que nos haga una estimación de las publicaciones para los siguientes cinco años. O sea, desde el 2015 al 2019. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta de qué forma ¿vale? era esa serie temporal, no la hemos dibujado todavía. ¿vale? Vamos a dibujar... Eh, perdón. Se ha quedado sin espacio para dibujar. ¿vale? Teniendo en cuenta cómo es la serie temporal desde 1982 ¿vale? creciente hasta el 2014. ¿De acuerdo? El modelo predictivo ETS, pues, nos dice <coughs> aquí ¿vale? nos dice que en 2015 él estima que va a haber, ¿vale? Fijaos que todo es creciente, ¿verdad? Pues el modelo predictivo seguramente nos va a hacer una predicción hacia, ¿vale? Hacia el alza creciente, esa estimación, indicándonos que en 2015 pues va a haber un poquito más de publicaciones, en 2016 va a crecer, en 2017 va a crecer, ¿vale? Hasta 2019. La gracia que tiene es que estos valores, o sea, la serie temporal yo la tengo hasta el 2014, pero ya los datos del 15, 16, 17, 18, y 19 eh, podríamos comprobarlo, ¿vale? De la memoria de investigación que publica el vicerrectorado, podríamos comprobar si realmente este modelo predictivo eh, acierta porque ya todos estos valores pues, ya se conocen, ¿vale? Entonces, con, con esto nos da el valor que predice este modelo, ¿vale? Y nos da... Unos rangos ¿vale? del 80% o del 95% de precisión. ¿De acuerdo? Entonces, si mostramos ya directamente la serie temporal desde el 1984 hasta el 2014 y a partir de ahí le pedimos que nos pinte la predicción, ¿vale? Cómo supone que va a ir, ¿vale? En este caso creciendo, ¿vale? La, la estimación de, de publicaciones, pues fijaos, a ver, a ver si puedo, a ver si puedo mostrarlo en más en grande, ¿vale? Aquí se, aquí se muestra más en grande, ¿de acuerdo? Aquí está la serie temporal y a partir de aquí se muestra vale la, la línea azul que es la predicción para los siguientes años de acuerdo y la línea ¿vale? o la zona sombreada, oscura alrededor de la línea, pues tiene que ver con eh, ese 80% y 95%, ¿de acuerdo? <coughs> que os comentaba yo antes, a ver, vamos a quitar esto de aquí que nos está mostrando de acuerdo, en estas columnas de aquí. ¿de acuerdo? En principio a nosotros realmente nos interesa pues, el año y el valor predicho hasta aquí. Si en lugar de querer 5 años, pues queremos 10 años, pues no tenemos más que pedirle ¿vale? a la función Forecast que nos estime los siguientes 10 años y... Fijaos que en este caso, pues desde el 2015 hasta el 2024, pues estima que va a haber un crecimiento, va, ¿vale? va a seguir creciendo el número de publicaciones. Si queremos eh, hacer la estimación, ¿de acuerdo? Hasta ese 2024, bueno, pues, como el, eh, la tendencia de la serie temporal desde el principio es creciente, bueno, pues, este modelo predictivo, que no es excesivamente potente, ¿vale? El modelo exponencial nada más, eh, pues, supone que va a seguir siendo creciente, con lo cual, pues, fijaos que la rayita azul no la muestra creciente. Existen otros modelos predictivos mucho más potentes, ¿vale? Tenemos los modelos eh, basados en en Arima, por ejemplo, y tenemos eh, luego modelos basados en redes neuronales e incluso en Deep Learning, ¿vale? Pero eso ya son <coughs> palabras mayores, son modelos mucho, mucho más complejos que requieren mucho más conocimiento. Entonces, preferí quedarnos con un, con un ejemplo sencillo, ¿vale? Como era el uso de la función ETS. Fijaos que es eh, muy poquito el código que tenemos que utilizar para hacer estimaciones a partir de nuestra serie temporal eh, en, en, en, el, en el lenguaje R. ¿vale? Bueno, en la presentación, como siempre, pues, os dejo la, las explicaciones, os dejo el, el, el código. ¿Vale? Y las capturas de pantalla mostrando cómo, uh, eh, cómo, eh, cómo, cómo es la, la ejecución, eh, ¿vale? el resultado de la ejecución de cada una de, la, de las funciones a utilizar. Bueno, para quien esté interesado en, en utilizar esta función, ¿vale? predicción de series temporales, pues os dejo por aquí una serie. De, de enlaces en los cuales ¿vale? pues podéis eh, aprender a utilizar nuevos eh, modelos mucho más potentes que, que este eh, que este modelo exponencial de acuerdo eh, bueno este nos dice que es privado no hay problema bueno. entonces por ejemplo en este enlace pues a partir de un conjunto de datos ¿vale? de pasajeros en aerolíneas eh, durante 1949 y 1960, ¿vale? un simple conjunto de datos más de ejemplo, ¿vale? pues nos enseña a hacer absolutamente todo tipo de operaciones con series temporales, desde decomposición, de análisis, eh, análisis de las tendencias, eh, todo, ¿vale? Absolutamente todo, ¿vale? Con código, ¿vale? Ayuda, ejemplo, todo lo que lo que necesitéis. Por supuesto, si más adelante estáis interesados en algún otro modelo, por ejemplo, modelo Arima, bueno, pues contactad conmigo por, por email o por Telegram y tal, me lo comentáis y os puedo dejar algún, algún ejemplo adicional, ¿vale? Por ejemplo... Este que estáis viendo aquí que también os he incluido en la, en la presentación, pero que no nos vamos a meter porque ya es un poquito más eh, profundo, más detallado y un poquillo más complejo todo ¿vale? a la hora de utilizar el, el, el Arima. Prefiero directamente ya pasarnos al, al ejemplo de análisis de datos extraídos de Twitter, ¿vale? que también queda bastante bien, veréis que, que tiene muchas posibilidades tanto la descarga de datos de, de Twitter como los posibles análisis que podamos hacer. ¿Vale? Entonces, este último ejemplo pues va a tratar eh, con la obtención de datos directamente desde la red social Twitter ¿vale? y eh, con la posibilidad de hacer Varios análisis en principio sencillos, ¿vale? Como estáis viendo, como siempre os digo, se pueden hacer grandes cosas y, y análisis muy, muy detallados, muy complejos. Pero bueno, en el tiempo que tenemos y demás, bueno, vamos a quedarnos en análisis sencillo. Luego doy una serie de recursos para que ampliéis, ¿vale? Con nuevos ejemplos más completos y tal. Y ya, bueno, si, si necesitáis algo, pues podemos podemos arreglarlo a través del, del Telegram o el o el email. ¿vale? Entonces, eh, todas las publicaciones que se hacen en, en Twitter incluyen muchísima información, mucha más de la que la gente en ocasión es consciente. ¿De acuerdo? Eh, las empresas nos facilitan el uso de este tipo de, de, de sistemas sumamente completos, complejos y caros, ¿vale? Mantener una red social tipo Facebook o Twitter o LinkedIn y demás es caro. Montar los servidores, los centros de procesamiento de datos, los equipos que hay detrás de, de, de esta empresa y tal... Eh, es sumamente caro, eh, entonces ¿por qué no lo ofrecen gratis? Bueno, pues básicamente porque todo lo que nosotros publicamos a ellos les supone un valor muy grande. Y ese valor viene dado por la información que nosotros publicamos. A lo mejor no somos conscientes, pero lo que nosotros publicamos tiene ¿vale? datos por ahí que, que se pueden analizar y que de, de, del, del análisis de esos datos se puede extraer información con un valor añadido, ¿vale? Eh, que hay gente que sabe eh, monetizar y sabe obtener eh, dinero de, de, esa, de esa información, ¿vale? Entonces nosotros podemos extraer información muy fácilmente, ¿vale? Por ejemplo, sobre qué aplicación, qué sistema operativo y qué aplicación eh, está utilizando cierta persona para, para tuitear, ¿vale? para enviar, para publicar en Twitter. La aplicación, pues, ¿está utilizando la aplicación eh, nativa para iPhone o está utilizando la aplicación web a través de un navegador concreto...? Está utilizando cierto sistema operativo, cierto otro, está utilizando Android, iPhone. Ese tipo de historias se pueden adivinar ¿vale? y se pueden observar fácilmente a partir de los conjuntos de datos que nosotros nos, nos descarguemos. ¿vale? Eh, podemos analizar también qué interacciones tiene una cuenta ¿vale? y con qué otras cuentas tienen esas interacciones. ¿vale? Cada vez más eh, todos vemos cómo en los noticiarios, medios de comunicación y demás, pues se hacen análisis de las interacciones que tienen ciertos políticos con ciertos otros políticos, ¿vale? Sean de su mismo color o de otro color, o las interacciones, ¿vale? Si un político sigue a otros políticos de otros países, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues, se hacen ciertos análisis y se extrae cierta, cierta información. ¿De acuerdo? Pues, todo eso se puede hacer con relativa facilidad. También podemos sacar información sobre geolocalización. O sea, información sobre desde qué punto exacto está publicando una persona. ¿De acuerdo? Hace pocos años, poquitos pues una, una política española eh, estaba eh, tuiteando, ¿de acuerdo? Supongo que no sabía que en su programa de, de Twitter, ¿vale? el programa en el dispositivo móvil desde el que publicaba, pues tenía activado lo de compartir su geolocalización y mientras estaba diciendo que estaba en Austria atendiendo... A ciertas reuniones importantes de la Comisión Europea y tal y cual, ¿vale? pues resulta que todos sus tweets estaban localizados en el centro de Madrid. Con lo cual, bueno, pues quedó un poquito en evidencia que no estaba en donde decía que estaba. ¿vale? Pero bueno, son detalles, ¿vale? curiosidades básicamente. Pero fijaos el tipo de información que podemos llegar a, a sacar. <coughs> y luego por último, por supuesto, del texto que nosotros escribamos en nuestras publicaciones, pues se puede hacer análisis del lenguaje natural, ¿vale? Pues para extraer información muy relevante desde cuáles son nuestras orientaciones eh, psicológicas, nuestras orientaciones políticas, hacer un análisis de sentimientos sobre el texto que estamos publicando, absolutamente todo. O sea, de lo que nosotros publicamos, ya os digo que se puede extraer muchísima información. Vale. ¿Y qué datos podemos extraer? Bueno, pues ahora dentro de un momento lo vamos a ver. Cuando nosotros nos descarguemos un conjunto de tweets, ¿vale? nos descargamos absolutamente todo lo que se publica, todos los campos que llevan aparejado el, el tweet. No solamente el texto, que es lo que nosotros habitualmente vemos en nuestra pantalla, sino un montón de cosas más. Por ejemplo, aquí arriba lo veis en esta captura de pantalla. ¿De acuerdo? Pues tenéis el texto del tweet si ha sido pulsado como favorito o no, ¿vale? el número de veces que ha sido pulsado como favorito, si es en, en réplica a otro, el día, hora, minuto y segundo exacto, en que fue publicado, ¿de acuerdo? Si es en respuesta a alguien, un identificador único de ese tweet, ¿vale? Aquí se muestra en un formato, en, en esta captura se está mostrando en un formato eh, exponencial, porque, bueno, es un número muy grande y aquí pues, el programa intenta representarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Eh, nos, va a, nos va a decir también cuál es el nombre de la cuenta que ha publicado ese tweet ¿vale? y muchas otras cosas que no caben en esta captura de pantalla concreta pero que lo vamos a ver ahora después cuando, nos, cuando pongamos en uso nuestro programa y nos bajemos un conjunto de tweets. ¿vale? Los vamos a ver todos los, los campos con todas las informaciones que nos descarga. Pero pero ¿vale? recordad esto que os he puesto en esta captura de pantalla. Twitter nos deja crear un, una serie de credenciales las vamos a ver ahora después vale nos deja crear unas credenciales para descargar eh, datos desde su desde la red social pero no nos va a dejar descargar todos vale absolutamente todos los tweets que hay en la red social ¿de acuerdo? ni todos los tweets de cierta cuenta ni todos los tweets de un eh, hashtag, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí, fijaos, aquí no lo dice. La, la, la interfaz de búsqueda que nos permite utilizar de forma gratuita, ¿vale? No es exhaustiva, con lo cual nosotros nos vamos a descargar un conjunto de tweets, pero los que ellos quieran, los que Twitter quiera, no todos. Entonces nos da la opción un poquito más abajo en esta página que estáis viendo aquí, ¿vale? Nota la opción de eh, contratar una API de pago y con esa API de pago ya sí podemos acceder absolutamente a todos los tweets y descargar conjuntos de tweets completos. Entonces, nosotros sin hacer uso de la interfaz de pago, pues tenemos que ser conscientes que el conjunto de tweets que nos bajaremos pues no será completo ¿vale? y exhaustivo. Entonces, eh, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Qué vamos a ver a continuación? Pues vamos a ver cómo extraer información sobre una cuenta. De hecho, nos vamos a bajar la información sobre la cuenta de Trump, ¿vale? Del presidente de los Estados Unidos y lo vamos a inspeccionar, ¿vale? Y nos va a dar, pues, un montón de información, ¿vale? Desde el número de, de, de seguidores, ¿vale? Eh, su geolocalización, la descripción que él mismo se pone en su, en su cuenta. Eh, bueno, un montón de, bueno, el nombre de su, de su cuenta, ¿vale? un montón de, de detalles, ¿vale? Bueno, ¿cómo debemos proceder para, para hacer este tipo de, de análisis? Bueno, pues lo primero es irnos. A, a Twitter, ¿vale? Entrar en la opción de crear aplicaciones, ¿vale? Es que realmente nosotros lo que nos vamos a hacer es crearnos una pequeña aplicación programada con R, ¿vale? Que en realidad lo que, lo que tiene es que cuando nosotros vamos a Twitter, ¿vale? Con nuestra cuenta nos identificamos, entramos en la creación de aplicaciones de Twitter. Le pedimos que queremos crear una nueva aplicación, ¿vale? En nuestro caso le decimos que queremos crearla para investigación, ¿de acuerdo? Nos piden la explicación de para qué la queremos. Y entonces Twitter nos da una serie de credenciales, ¿vale? Cuatro credenciales que son una serie de números y letras muy, muy largos, ¿vale? El Consumer Key, el Consumer Secret, el Asset Token y el Asset Token Secret. Con esos cuatro valores, con esas cuatro cadenas de números y, y, y letras, nuestro script de R, nuestro programita, se puede identificar en la red social y puede descargar información y publicar información. ¡Ojo! Eso es importante. ¿vale? Esas credenciales no deben caer en malas manos, ¿vale? de debemos quedárnoslas nosotros. Y que nadie pueda verlas, ¿vale? Porque si no, alguien podría usarlas para suplantarnos en la red social. Podría llegar a quitarnos incluso nuestra cuenta si quisiera, ¿vale? Entonces es delicado. Una vez que tengamos esas cuatro credenciales, ahora después vaya a ver qué formato tienen, ¿vale? Pues lo que tenemos que es instalarnos un paquete en RStudio, un paquete nuevo... ¿Vale? Que es el paquete Twitter, ¿vale? Tenemos dos opciones. O ejecutamos estas órdenes de aquí en la consola de, de RStudio o en RStudio nos vamos al menú de herramientas, instalar paquetes y le decimos que queremos instalar el Twitter, ¿vale? Le damos a install y él se ocupa de todo, sin mayor problema. Y ahora nuestro programa va a ser súper, súper sencillo. Tenemos tres pasos que hacer. Un primer paso es cargar las librerías, ¿vale? Pues, library Twitter, ¿vale? Y luego, bueno, pues si vamos a hacer algún otro tipo de análisis, pues, library base 64 enc o library gg, eh, ggplot o lo que sea, ¿vale? Pero, bueno, básicamente esto. Primer paso, cargar librerías. Según pa, segundo paso, fundamental, ¿vale? Pues, utilizar las credenciales que nos ha dado Twitter, asociada a nuestra cuenta personal de Twitter, ¿vale? Para que nuestro programita se conecte. Entonces, creamos cuatro variables en las cuales copiamos esas cuatro cadenas enormes de letras y números, como estáis viendo aquí, y con la función setup setupTwitterAuthentication, ¿vale? O auth, ¿vale? pues le pasamos las credenciales y tardará un par de segundos y se conecta a Twitter, ¿vale? Nuestro pequeño programa, esto de aquí, nuestro pequeño programita se ha conectado a Twitter. A partir de ahí, pues ya podemos empezar a descargar información. Tercer paso, ¿vale? El tercer paso está en las siguientes transparencias, ¿vale? Entonces, primera cosa que podemos hacer, pues descargar la información sobre un usuario concreto. ¿vale? Por ejemplo, pues si utilizamos la función getUser, pues nos descargaremos la información sobre la cuenta que queramos. Canal UGR, PA Castillo, que es la mía, o Real Donald Trump, ¿vale? que es el presidente de los Estados Unidos. Podemos descargarlo, tarda unos segunditos, ¿vale? Y en la estructura de datos, ¿vale? que se llama detalles cuenta Vamos a tener todos los detalles ¿vale? sobre la cuenta, en este caso de Donald Trump. Lo vamos a ejecutar a continuación. ¿vale? Entonces, eh, nos vamos a RStudio. Eh, aquí, en análisis ¿vale? de tweets, vamos a quitar un poquito esto para hacer hueco. Entonces, cargamos las librerías que necesitamos. ¿Vale? Cargamos las eh, credenciales de nuestra cuenta de Twitter, ¿vale? Fijaos que yo las he incluido a través de este ficherito de aquí, ¿vale? Para que no podáis verlas, ¿vale? Porque si las pongo aquí, pues cualquiera las podríais ver y ya tendríais mi cuenta de Twitter, ¿de acuerdo? Entonces yo la he incluido a partir de aquí, pero en el ejemplo que yo he dejado, pues vosotros tendríais que ponerlas aquí. ¿Vale? Entonces nos identificamos en Twitter. Fijaos abajo cómo tarda unos segundillos ¿vale? en coger las credenciales de mi cuenta y pasar a identificarse en la red social. Una vez que lo haga, pues ya podemos ejecutar la primera, eh, bueno, a ver, perdona, pero se ha ido... <coughs> Se ha abortado el, el RStudio. A ver. Nos conectamos, ¿vale? ¿Vale? Se, se identifica ante, ante Twitter y podemos, ¿vale? Con get user podemos conseguir la información sobre la cuenta, en este caso, de Donald Trump, ¿vale? Si vemos los detalles de la información que baja, ¿vale? Fijaos que en detalles cuenta tenemos la información que se acaba de descargar de Twitter y nos dice que la descripción que Donald Trump tiene puesta a sí mismo es, pues, el presidente número 45 de los Estados Unidos de América, ¿vale? <coughs> tiene, pues, 78 millones y pico de seguidores, ¿vale? Eh, 47 amigos, ¿vale? La URL que él tiene puesta para sí, su nombre completo, el, la fecha de creación, ¿vale? De su cuenta, eh, no está protegida la cuenta, es pública, o sea, podemos acceder a ella y ver todos sus datos y todos sus tweets, ¿vale? Está verificada, habéis visto que en Twitter, de cuando en cuando, en algunas cuentas de personajes, actores y tal, pues te aparece una marquita, de que está verificada, ¿vale? Pues fijaos que aquí te sale verificada. Si nos bajamos la mía, pues veréis que nos dice que no está verificada, ¿vale? No soy un personaje importante como para que Twitter me verifique la cuenta, ¿de acuerdo? Nos da el nombre de la cuenta eh, de, de, de Trump, ¿vale? La localización, ¿de acuerdo? En Washington... Etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues un montón más de datos. Bueno, no está mal. Entonces, eh, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos bajarnos todos los tweets de una cuenta. Por ejemplo, vamos a bajarnos los tweets de la cuenta de la UGR. ¿Vale? Entonces, le decimos que queremos bajar eh, o mejor los míos, ¿vale? Que tengo menos. Y va a tardar menos en bajarlos, ¿vale? Entonces, que baje los tweets de mi, de mi cuenta, ¿vale? Teniendo en cuenta, eh, ¿vale? Tenemos que, que ser conscientes de que como mucho nos va a dejar bajar, ¿vale? Estamos en la cuenta gratuita de Twitter. No estamos pagando para acceder a, a, lo, a los datos, ¿vale? Con lo cual nos va a dejar bajar un máximo de 3.200 de tweets, ¿vale? Entonces, le pedimos que baje el timeline de un usuario, ¿de acuerdo? Es la cuenta completa de un usuario, le decimos cuál es el nombre del, del usuario y ya está, no lo baja, ¿vale? Merece la pena, justo tras descargar el conjunto de tweets, ¿vale? Que lo escribamos en un ficherillo CSV, ¿Vale? Y de esta forma en este ficherillo CSV ¿sí? vamos a verlo eh, aquí, ¿vale? mm, Lo vais a ver muy chiquitito en realidad, vale. Pero bueno, lo vais a poder apreciar. Fijaos que tenemos. Eh, ¿Por qué no me deja pasar? Ahora sí me deja pasar. Bueno, fijaos que de los tweets que se ha bajado de mi cuenta, pues se baja el texto de, de, de todos los tweets. En este caso 68 se, me ha dejado bajar la API de, de Twitter, ¿vale? Me indica si alguno está marcado como favorito, ¿vale? Fijaos todo el número de favoritos que la gente ha pulsado sobre alguno de, mi, de mis tweets. ¿De acuerdo? Eh, Cuándo han sido creados todos esos tweets que se ha bajado, ¿Vale? el, si hay réplicas, ¿vale? el identificador único de tweets en réplicas, el identificador único de mi tweet, <coughs> eh, el nombre de la cuenta que lo ha publicado, sea la mía, ¿de acuerdo? el número de eh, retweets que alguien ha hecho a esos tweets míos, si os dais cuenta, pues tienen muy poquito, o cero o uno, ¿vale? En algún caso hay dos o tres retweets, o sea, poquita cosa, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, por la latitud y la longitud, que yo lo tengo desactivado para que ninguna de mis aplicaciones de Twitter eh, publiquen nunca dónde, ¿vale? desde dónde publico mi, mis tweets, bueno, entonces hemos descargado eh, el conjunto de tweets de un usuario y de la misma forma podríamos utilizar la función search Twitter para descargar todos los tweets de un hashtag, ¿vale? Si queremos descargar tweets de un hashtag tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que solo nos va a dejar acceder a los últimos siete días, ¿vale? Entonces, tweets que siguen un hashtag de hace 15 días no nos va a dejar bajar los Twitter con la cuenta gratuita, ¿de acuerdo? Y además, cada 15 minutos solo podemos bajar 18.000 tweets. Entonces, nuestra aplicación va a estar bajando tweets y se va a parar, ¿vale? Cada 15 minutos se va a parar va a esperar 15 minutos más y cuando pasen esos 15 minutos de espera de penalización, pues se bajará a otros 18.000 tweets, Entonces, ¿vale? sea, bueno, aceleramos un poquito. Eh, vamos a, a cargar, ¿vale? Para hacer ya un par, de, un par de análisis, ¿vale? Yo ya tengo guardados todos los tweets de la UGR hasta ayer, ¿vale? Pues vamos a cargar ese número de, de tweets y echando un vistazo solamente a la... En, al campo de cuándo fueron creados, vamos a utilizar la función ggplot, ¿vale? Es un plot, pero mejorado, para representar el, el, número, de, el número de tweets ¿vale? a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, de todos los tweets que me dejó bajar Twitter, ¿vale? representamos, ¿vale?, el número de tweets a lo largo del tiempo. Eh, si queremos publicar eh, los tweets según día de la semana, ¿vale? eh, Bueno, ya sé lo que pasa, perdona. Mirad, en lugar de utilizar los de la UGR, ¿vale? La UGR se bajó, eh, o sea, publicó muchos tweets. Con lo cual, la, la API de Twitter solamente me dejó bajar los de, los de un día. ¿vale? Entonces, voy a cargar los míos, que sí nos carga datos de, de varios días. Entonces, vamos a representar lo que ha pasado en mi cuenta en los últimos días. ¿vale? De nuevo, pues, publicamos, o sea, eh, mostramos los tweets publicados, ¿vale? en este caso, desde el 23 de marzo hasta el 23 de abril. ¿Vale? Fijaos que, bueno, pues he publicado poquita cosa, tengo poco eh, nivel de publicación, solo la semana pasada que estaba yo de organizador de un congreso, pues tengo un número mayor de publicaciones, ¿vale? Entonces, con esto vemos lo que ha pasado a lo largo del de último mes y con esto mostramos en qué día de la semana he publicado más. Si os dais cuenta, pues el congreso fue el miércoles mediodía, jueves todo el día y el viernes mediodía, pues, fijaos que el número de tweets principal, pues fue precisamente el, el jueves, ¿vale? Y luego, ya para terminar, ¿vale? Vamos a, a representar eh, nubes de, eh, de palabras, ¿vale? Entonces... <coughs> eh, ejemplos sesión 2 Perdona, a ver. Vamos a coger los tweets de la UGR, ¿vale? Vamos a, eh, a eliminar, ¿vale?, signos de puntuación, espacios y palabras tipo artículos, determinantes y cosas por el estilo. Y, y vamos a dibujar un par de nubes de palabras, ¿vale?, una de ellas con las palabras, ¿vale?, no sé si se aprecia los colorillos, estos así más claros no se ven demasiado bien, ¿vale?, ¿De acuerdo y Luego en la captura de pantalla que tenía en la presentación se ve algo mejor. Entonces, cogemos de todos los textos, de todos los tweets que ha publicado Canal UGR en, en los últimos días, <coughs> analizamos los textos, eliminamos artículos determinantes, espacios, signos de puntuación y demás, vale y creamos una nube de palabras con la función Word Cloud, ¿vale? utilizando las principales palabras en función de la frecuencia de uso de esas palabras. Y luego, si nos apetece coger en lugar de palabras ¿vale? las cuentas con las que Canal UGR ha tenido eh, relación en estos últimos días, ¿vale? pues podemos crear otra nube de palabras, ¿de acuerdo? otra Word Cloud, en este caso utilizando, ¿vale? buscando, fijaos, las cuentas las palabras que empiezan por arroba, o sea, que son las cuentas de usuario de quien ha tenido interacción con canal UGR, pues fijaos que nos hace una nube de palabras con las principales cuentas ¿vale? con las cuales eh, canal UGR ha tenido eh, interacción. ¿De acuerdo? Lo tenéis todo detallado en la, en la presentación, tanto el código, la explicación ¿vale? de cómo hacer eh, el, la representación de cada uno de las de la gráficas y tal, ¿vale? De cómo obtener esas nubes de palabras, ¿vale? Para la UGR, tanto de palabras, ¿vale? Por frecuencia como de interacciones con, con otro usuario. Y luego ya para terminar, os dejo otro análisis más avanzados que se pueden llegar a hacer, ¿vale? Por ejemplo, análisis de sentimientos, en el cual cogiendo los textos de los tweets, pues, podemos ver, pues, por ejemplo, sentimientos de tristeza, alegría, disgusto, miedo, ¿vale? Eh, tristeza, sorpresa, ¿vale? Esto ya no lo hemos incluido aquí en esta, en esta sesión, pero sí os dejo estos últimos enlaces, ¿vale? Estos dos últimos enlaces en el que podéis aprender a hacer ese análisis de texto y de sentimientos, ¿vale? Y todos estos enlaces que son con los que yo aprendí a hacer este tipo de programas para crear mi programita que se conecta a la, a la API de Twitter, ¿vale? Descarga los tweets y hace análisis más o menos básico o más o menos avanzado, ¿vale? Aquí podéis ver análisis mucho, mucho más avanzado. Bueno, si os parece, me he colado cinco minutillos, ¿vale? Entonces lo vamos a... Eh, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a dejar ya eh, la, la presentación porque empieza el siguiente el siguiente curso. Como os decía al principio... Sí, no te ya está... Os lo digo, así, sí, bueno. que aquí. el otro curso está lleno. Uh -huh. Ya. Vale, vale, perfecto. O sea que, ido hasta ya, o sea que no, no van a poder entrar los que estéis por aquí, pero bueno, como está disponible online, te lo digo por si te queda larga un poco con, con la gente o uh -huh. las preguntas, no, no pasa nada porque ya está... Ya tenemos la sala llena. Vale, vale, vale. No, ya está. Vale. Eh, a ver, eh, he visto en algún mensajillo por aquí de, de manual de R sencillo. Pues os voy a pasar, de hecho, ahora después por el grupo de, de Telegram, os voy a pasar un par de, de manuales. Yo los tengo en PDF, ¿vale? Entonces, directamente os lo, os lo paso directamente por el grupo de, de Telegram. Sí, hay un montón de recursos que podemos que podemos recomendar y que podéis utilizar para, para aprender y para eh, profundizar mucho más en lo que bueno, yo os he traído aquí eh, en estas dos sesiones. Si os das cuenta, bueno, esto da para muchas, para muchas, muchas mucha horas. Eh, nos limitamos a eso, os lo dejo y a partir de ahí pues ya es cuestión de que, de que echéis mano viendo los recursos que os he dejado enlazados en la presentación, o bien en los recursos que después os voy a pasar por, por el grupo de Telegram, ¿vale? Desde tutoriales sencillos a eh, tutoriales mucho más avanzados eh, para que veáis, por ejemplo, pues, lo que os he dicho del análisis de sentimientos, que es bastante, bastante curioso y, y, y además muy fácil de hacer. O sea, con tres o cuatro líneas de código R, ya estáis viendo, mmm, el programita que baja los tweets son seis o siete líneas, ¿vale? Eh, pues con otras seis o siete líneas podéis hacer el análisis de sentimientos y hacer la representación de esos sentimientos a partir de los datos que se hayan bajado. Y por supuesto podéis hacerlo o bien de los tweets, ¿vale? A partir del texto que hay en los tweets o bien a partir de, de, de otros textos que os bajéis de internet, de poesías, de eh, eh, discursos políticos... De cartas o de cualquier cosa que se, que se ocurra, ¿vale? Con el mismo código de, de R. También os lo, os lo pasaré, ¿vale? Aunque ese ejemplo ya no lo incluí aquí en, el, en la sesión, pero os lo, os lo pasaré también, ¿vale? Y ya está, pues lo, lo vamos a dejar eh, aquí. Dani, es que tengo sí. que que pasarme para pa otro lado, <ríe> ¿vale? Aquí vamos, esto es peor que la vida presencial, ¿eh? La vida presencial tienes tiempo para dar un cursito por la mañana, te claro. tomas tu café y te vas. pero aquí vamos, eh, sí, pero, más, ¿eh? pero tú te acuerdas que, que allí en el vicerrectorado siempre te decía que no conseguí hacerlo de la ubicuidad y estar en tres sitios al mismo tiempo. Aquí sí. Pues coño, lo hemos aquí. conseguido. <ríe> Yo lo he conseguido, tengo aquí una pantalla, tengo aquí una pantalla claro. estaba con el curso de Cristian, aquí te tenía por aquí y digo, esto es... <ríe> Yo tengo aquí otra pagar, máquina, ¿no? tengo aquí a mi derecha otra máquina y en cada máquina tengo un, sí. una difusión. Ah, como que... yo. Sí. Bueno, <ríe> pues nada, ha sido, ha sido un placer. Oye, Dani, muchas gracias por, por ocuparte. de voy a dar la difusión a través del grupo en, la, en, en análisis porque que te quería preguntar el análisis que, es que, que hicimos del artículo que, del sí. preprint que lanzamos ya. Si le hiciste con. ¿A qué no te podías seguir todo con, el futuro? Con harina, de, sí. el Sí, ¿no? ese, sí lo, ese sí lo hice con Arima. Eh, en realidad, a ver, en la presentación de, de esta sesión he incluido unas pocas transparencias explicando cómo funciona Arima y demás. Lo que pasa es que eh, ya se trata de un análisis mucho más profundo y que ya tiene una teoría mucho más profunda y más difícil ¿vale? que el, el exponencial, ¿vale? que el, el modelo exponencial, que es muy sencillito. Sí. Entonces, por eso tampoco he querido pararme ahí más, porque es que si no, mmm, no íbamos a comer. Ya has visto que sí, es así y, y que me acabo me el... enrollando y me acabo comiendo el tiempo. Sí, pues de me esa parece. forma me hubiese, me hubiese parado más. pero no, tengo... El análisis que hiciste tú para el artículo está en un, está en un paquete específico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver si nos mandan el enlace por Telegram porque quiero compartir sí. el artículo para que vean un poco y tengan ese ejemplo práctico de sí que sí, las cosas que sí. acabo publicando un poco por aquí y después ¿eh? no, no sirven para publicar. Sí, eh, sí, sí, eh, claro, eh. claro que sí. Sí, lo, lo anoto, lo anoto y... y claro, claro, claro. Que lo... Sí, sí, sí, vale, muy Ahora, bien. Pues, pues, pues, pues, pues, lo, lo dejamos aquí, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias, Pedro. Nada, a vosotros. Tarde, ¿Vale? Muy que buen fin de semana, descansa. Vale, <ríe> <todo ríe> <bueno, descansado. ríe> nah, igualmente. Venga, muchas Venga, gracias. A todos y a, a, a todas. Hasta luego.